Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danitz Y de fondo os voy a dejar los highlight de Wolfis ¿vale? Lo ha subido recientemente el editor y el creador de este vídeo, mejor dicho Lo habéis visto en pantalla, así que espero que no me venga ningún flipado diciéndome que robo vídeos Si notáis que tengo la voz un poco más baja hoy es porque estoy grabando de noche Estoy grabando muy tarde, no quiero ser tampoco tanto ruido, ¿vale? Y además lo siento muchísimo por la inactividad que está viendo en este canal Ya que llevo casi dos semanas sin subir vídeos, de verdad lo siento mucho Pero es que como que estoy saliendo más a la calle, aprovechando el tiempo antes de que empiecen las clases Ya que van a volver y cuando empecemos las clases voy a estar también bastante inactivo Así que no sé cuándo, ya os avisaré cuando voy a volver a estar activo, ¿vale? Pero eso sí, en Twitch estamos petándolo, casi todas las noches hacemos directo de Twitch jugando a Us o al Fortnite o al Minecraft, pero bueno, de momento al Fortnite no podemos jugar Pero ya empezaremos a jugar Cuando me vengan las piezas nuevas del PC Bueno, ahora sí que sí chicos Como os iba diciendo... Hoy traigo la sensibilidad de Wolfis, uno de los mejores jugadores sin duda de Fortnite, ya lo sabéis, para mí es el mejor jugador de Fortnite con mando Os traigo su sensibilidad actualizada, lo actualizado hace un día y creo que nadie ha subido esta sensibilidad Ni siquiera Wolfis la ha subido a su propio canal, He sido el más rápido creo yo Así que lo voy a subir para que ustedes la prueben, vale, es muy buena, ahí veis sus highlights, que cómoda todas, vale, es impresionante de este hombre, es buenísimo y también quiero decirles una cosa Que si llegamos a los 4.400 suscriptores Sorteo un código de 1000 pavos Así que ya lo sabéis 1000 pavos lo sortearé en un comentario De estos vídeos Así que ya sabéis Suscribirse chicos que es gratis Es un botón, simplemente es un botón Y si me siguen también en Instagram O seguiré también, vale Hacemos un follow por follow Ya sabéis, seguirme en Instagram que está en la descripción Brian Danitz Me siguen y yo les sigo chicos Que no es tan difícil macho y bueno gente, ahora sí que sí, vamos ya con la sensibilidad, ya viene siendo hora, lo siento mucho por la tardanza, vamos a ello. Bien chicos, vamos ya con la sensibilidad, vamos a opciones y a enseñarles la sensibilidad. Vamos a ello, vamos a ajustes y nos vamos a los controles de mando, a sensibilidad de mando, perdón. Y vamos a correr automático comando. Lo tiene desactivado. Construir inmediatamente activado. Editar tipo de pulsación al mínimo. Vibración desactivada. Esto lo tenemos tapado porque pusimos las opciones avanzadas: 3,1 en construcción, 2,9 en edición, 47% en horizontal y 45% vertical. Como, siento, como siempre os digo, los potenciadores siempre desactivados. Siempre hay que tenerlos desactivados porque no vale para nada. Apuntar con la mira: 8%. Y la actualización de la sensibilidad lineal sigue siendo la misma. No tiene ninguna amortiguación ni nada de esto. Sistencia 100%. Y ha actualizado la zona sin uso al 6%. Chicos. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado, espero que les sirva la sensibilidad Y eso, lo vuelvo a decir Lo siento muchísimo por la inactividad Parece que os tengo abandonados Pero en Twitch lo estamos dando todo Así que ya sabéis, seguidme en Twitch en la descripción Que también estamos sorteando pavos por ahí Con cofres de Street Loots. Y tened suerte, chavales, tened suerte Porque vuelven las clases No me lo puedo creer, vuelven las clases Comentar aquí abajo La edad que tenéis y en qué curso vais, ¿vale? Para... sé que no me importa un carajo Pero... Oye, me gustaría saber eh, la per las personas que hay para volver a clases, ¿vale? Las personas que vuelven a clases para darle ánimos, básicamente. Muy Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. And I can seize my own silhouette. I'm getting stronger Step by step